Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches amigos, hoy es viernes 13 de enero de 2023 y en esta noche tienes una nueva oportunidad de ganar. Soy Madeline Ortiz y estaré presentando los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica. Los mismos serán certificados por la auditora Glendalí Hernández de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisado por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio que aún no tienes nuestra app, Lotería Electrónica Oficial. Te invito a bajarla para que estés al día con todo lo relacionado a tus sorteos favoritos y ver si eres un ganador desde cualquier lugar. Es fácil, búscala ahora. Y el Powerball continúa aumentando. Ya son 404 millones de dólares los que se juegan mañana, sábado. Así que no te quedes sin realizar tus jugadas que podrías convertirte en millonario. Mientras que con Loto Cash tienes más oportunidades de aumentar tus premios menores añadiendo a tus jugadas multiplicador. Espero que tengas boleto en mano porque esta noche tiene acumulado 560 mil dólares que te puedes llevar a casa en un solo pago al igual que la doble revancha que está en 120 mil dólares. Cambia tu año nuevo con Lotería Electrónica.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 Ahora una nueva forma de ganar con Wild Ball. Este bolo te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Pide tu jugada con Wild Ball. Y precisamente damos comienzo al sorteo de Wild Ball en esta noche. El número ganador de Wild Ball es el número cero. Repito, el número ganador de Wild Ball es el número cero. Ahora pasamos al sorteo del Pega 2. Mucha suerte familia. El número ganador de Pega 2 comienza con el cero! Segundo número es el 6. El número ganador de Pega 2 es el 0-6. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy es el 0-6. Ahora continuamos con el Pega 3. Mucha suerte Puerto Rico. El número ganador de Pega 3 comienza. Con el 8. Segundo número es el 0. Tercer número del Pega 3 es el 5. El número ganador de Pega 3 es el 805. Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 805. Y ahora pasamos al Pega 4. Este boleto en mano, todo el mundo llamando a su suerte. El número ganador de Pega 4 comienza con el número 2. Segundo número es el 7. Tercer número, 1. Último número de Pega 4 es el 9. El número ganador de Pega 4 es... El 2719. Repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy es el 2719. Recuerda jugar con multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante. El número ganador de multiplicador en la noche de hoy. Es el número 3. Repito, el número ganador de multiplicador es el número 3. Y ahora pasamos al sorteo del Loto Cash. Mucha suerte a todos. Veamos los números ganadores. El primer número del Loto Cash es el 14. Segundo número, 22. Tercer número es el 17. Cuarto número de Loto Cash, 34. Y el quinto y último número es el 9. Ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash, que es el número 4. Los números ganadores de Loto Cash son el 14, 22 y 17, 34, 9 y el Bolo Cash es el número 4. Ahora pasamos al sorteo de la doble revancha. Adelante con el sorteo. El primer número de la doble revancha es el 34. Segundo número, 1. Tercer número, 24. Cuarto número de la doble revancha es el 6. Y el quinto y último número es el 8. Ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash de la doble revancha. El número ganador de Bolo Cash es el número 9. Los números ganadores de doble revancha son el 34-1-24-6-8 y el Bolo Cash es el número 9. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas felicidades a todos los ganadores. Para más información, visiten nuestra página oficial Rico.pr.co. Los esperamos en el sorteo de mañana sábado a las 2 de la tarde. Que pasen todos excelente fin de semana. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Tanto de nuestra programación por WPRTB San Juan. W